Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a Otra Palabra aquí y en otra semana aquí en La Fe Conquista, siempre dando las buenas nuevas del reino de los cielos. Mira que esta semana, hablando del coronavirus, cómo se está, hay mucho, mucho contagio, muchas cosas, eh, el Señor quiere mostrarnos cosas diferentes, quiere decirnos que somos el, contagio del, somos el contagio del mundo, somos esa luz diferente, somos esa en el mundo, y por eso el Señor quiere darnos a, a mostrar Cómo somos la diferencia. Y por eso el Señor nos lleva a Isaías, capítulo 60, versículo 1 de la Nueva Versión Internacional, que dice: Levántate y resplandece, que la luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Una palabra maravillosa que nos trae el Señor en esta semana. Eh, una vez más, sabemos que estamos hablando del coronavirus, pero nosotros somos ese, esa diferencia, ese contagio ese contagio, pero positivo, porque la misma palabra dice, levántate y resplandece, por eso el Señor te está diciendo esta semana, levántate y resplandece, este, lo que falta de esta semana, levántate y resplandece, porque... Uh, tu luz ha llegado, esa luz que es el Señor Jehová de los ejércitos en el nombre poderoso de Jesús estamos marcando la diferencia, estamos marcando algo maravilloso en el nombre poderoso de su nombre y algo que nos dice el Señor esta semana también, la gloria del Señor sobre, uh, brilla sobre ti esa misericordia, esa gracia que cada día tú te levantas, tienes ese aliento de vida y el Señor te dice mi gloria está sobre ti, mi gracia, mi misericordia, esa luz, el rostro, tu rostro es diferente a los demás. Mi rostro es, eh, está reflejando algo sobre ti, porque tú, eres, tú estás en el mundo, pero no eres parte de él. Recuerda eso, porque también la misma palabra nos dice en, primera, eh, en Juan capítulo 1, versículo 5, la nueva versión internacional, nos dice, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla, no te han podido extinguir, no han podido, no han podido acabarte, porque sabes que porque eres ese hijo de ese Dios vivo y de poder, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, sabes que el Señor esta palabra la ha traído para, en esta semana para ti, ¿por qué? Porque pues, tú te has sentido afligida, afligido, has tenido problemas, y, y el Señor te dice esta semana, no te sientas afligido, no te sientas triste, no te sientas como derrotado o derrotada, porque el Señor tiene cosas grandes y maravillosas para tu corazón, para tu vida, para tu familia, para tu hogar, para tus hijos, te dice el Señor. Y ya para ir terminando este hermoso mensaje, en Hechos capítulo 13, versículo 47, la nueva versión internacional nos dice, así no los ha mandado el Señor, te he puesto por la luz, por las naciones, a fin de que eh, lleves mi salvación, hasta los uh, confines de la tierra. Mira lo que nos dice el Señor. El Señor te ha puesto en ese empleo por alguna razón. El Señor te ha puesto en esa familia por alguna razón. El Señor te ha puesto en ese, en, en, en ese, en esa parte familiar, en esa parte de amigos, de compañeros por alguna razón. Porque tú estás brillando. Tú estás haciendo la luz eh, en las tinieblas. Estás haciendo esa sal en el mundo. No importa lo que nos digan. No importa lo que lo que hagan, pero sabes que tenemos ese Dios vivo y de poder que está diciendo, yo sé lo que tú eres y yo sé a lo que tú voy a llevar, te dice el Señor. Y ya para terminar te voy a dejar con este hermoso salvo. Escríbelo en negrilla uh, o resáltalo también en negrilla. La exposición de tus palabras no da luz y da entendimiento al sencillo. Recuerda esto, la exposición de tus palabras no da luz y da entendimiento al sencillo. Las palabras que salgan de, tu, de tus labios son sabiduría, no humana, sino sabiduría del cielo. Así que recuerda que cada vez que vayas a decir algo, que salga en algo por esos labios, ten mucho cuidado, porque tus palabras tienen poder, porque tus palabras dicen mucho más que cualquier cosa. Entonces recuerda, en el nombre poderoso del Señor, tú Eres esa luz, tú eres esa sal que está resplandeciendo, como este sol que está resplandeciendo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor por este sol, gracias Padre Amado por este momento Padre Celestial, porque tú nos estás diciendo que somos la diferencia, marcamos algo diferente, porque como dice Isaías 61, uh, levántate y resplandece, estamos, nos, tú nos has dado otro día de vida, otra semana de vida y nos y estamos resplandeciendo en nuestros familiares, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros hermanos en la fe. Porque uh, que tú, porque tu luz ha llegado. Esa luz es Jesucristo. Jesucristo está en nuestras vidas. Y ya, para terminar, la gloria del Señor brilla sobre ti. ¿Te acuerdas como una vez, yo sé que hace poco, wow, o el año pasado, dije que cada vez cuando la gente te mira, te mira de una manera diferente, es porque tú tienes a Jesucristo en tu vida. Cuando tienes a Jesucristo en tu vida, todo es diferente. Tienes un semblante diferente, una manera de comportarte diferente. Porque tú ya no estás en esa leche, tú estás en ese alimento sólido que estás comiendo y estás diciendo: Yo entiendo lo que quiere el Señor, uh, lo que quiere decir el Señor en, en mi vida, en mi corazón. Y por eso voy a hacer ese gran testimonio en el nombre poderoso Señor. Te doy gracias, gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, te dejamos con este, este mensaje. De esta semana es maravilloso y que el próximo mensaje sea otro mensaje también de poder, en el nombre poderoso de su nombre. Nos veremos en la próxima semana en otro lugar, aquí de Bogotá, Colombia, dando la buena nueva terreno a los cielos. Amén y amén. Bendiciones.